En el video del día de hoy Alexi, Robito y Kepler Se enfrentarán en una batalla de construcción con temática en Halloween Donde se les asignará a cada uno un monstruo Y luego deberán decorarlo con una habitación ¿Quién será el ganador? Recuerda que si quieres más videos de este estilo No olvides suscribirte, dejar tu grandioso like Y comentar cuál construcción te encantó más Sin más que decir, ¡vamos con el video! Y bueno, ya he explicado lo que vamos a hacer ¿Qué tal si empezamos chicos? ¡Mira qué guapo está ¡Wow! eso! ¡Wow! ¡Está bonito! Claro. Oye, no, como que está bonito, está tenebroso, mira todos esos monstruos. Sí, sí, sí, sí que Es que a mí me gusta lo tenebroso, ¿sabes? Así bien tétrico. Uh. Uy, no. O sea que a ti te gustaba la fea del salón. ¿Para? Sí. Pues bueno, chicos, entonces vamos a darle al botón para ver qué construcción nos va a tocar a cada uno, ¿vale? O puede ser bueno. ¡Oh, Boogie, oh, Boogie. Sí, yo le doy primero, yo le doy primero. Dale, a, ver. Uh -huh. a, a su máquina no te amarillo. ¡Te tocó Blue! A ver, ahora tú, Alexi, a ver, a ver ¡Que te toca que te toque, ¡Perfecto! Papi. ¡Que me toque la momi toca patas o el hoogie woogie! A, el hoogie ver, hoogie, ¡A ver! ¡Le te doy te al toca? botón! ¡Oh! Sí, me tocó la momi toca patas! No. <risa> ¡Te tocó la araña, wisi wisi! Y pues a mí es obvio, ¿no? ¡Me toca el hoogie woogie! Oh, oh. No, no, no. Pues nada, El, chicos, el cuyo no te toca las patas. Pues ya saben chicos, entonces nos vamos a poner creativo. Hacemos nuestro personaje y una habitación de nosotros dentro del personaje. Perfecto, perfecto. perfecto, perfecto. Vamos que sí, pues vamos. Vale, ya que todos estamos en nuestros lugares, pues a empezar a construir, papus. Yo voy a empezar haciendo un ¡Estoy uh. listo! Pues ¡Vamos a darle! Uh. Mira, yo con. Yo voy a hacer mi y con el mismo color que me ha tocado, pues, en el, en el dispensador, papu. Así, pues, yo voy a usar el rosa porque, bueno, mommy. De rosa, ¿no? Yo voy a usar el azul Porque el blue es azul Como lo dice su nombre oh, <ríe> Bueno Creo que todos estamos usando el, el color que representa el personaje Sí, sí, el color base sí. Eh, pero el blue Es una copia del mío, eh Porque el Oye, oye, el... oye ¿Cómo que copia? ¿Cómo que copia? ¿A blue nadie lo ofende, eh A blue No te metas con blue Porque te reviento Yo hago una apuesta Que gane el más terrorífico Y no vale que sea feo Tiene que ser eh, terrorífico Pero que asuste Pues mira si me va quedando Mi cuerpo Está un poquitico extraño, pero lo hice pati abierto. Pero... Ahora seguro que está morfo, no me engañes Seguramente está mal hecho, lo hicieron sin ganas <risa> todo, todo deforme como tú Eh, pero qué dice, pero si está hermoso, solo falta echarle rellenito, ponerlo más gordito y ya está El mío se ve extraño si no le pones la cara, pero no, no, no, no está bonito, está curioso Pero déme un poco más de tiempo y ya verás que estoy transformando en una obra y de es. arte Denota que aquí no hay estándares de bellezas bien bonitos bueno, Uy, está y, mejor. Y tú no digas nada El tuyo sí debe ser un, un coso ahí Raro, loco ¡Un mojón! ¡No, hombre! ¡Mira nada más! Aquí ya he hecho la basecita De la cabeza Ya voy a ponerle la boca y los ojos sí, ¡Estás quedando. divino, papu! ¡Más despacio, velocista! ¡Se va a acabar su personaje eso? en un segundo! ¡Eh! Hey, hey, ¡Eh! ¡No se vale mirar! ¡Quítate! ¡Quítate! No, ¡Astirón! No, me, ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Para tu lugar, eh! ¡Mira! ¡Mira tú que... ¿Qué te andas quejando? No llevas nada más que la barriga. tranquilo que así, así, así se hace, así se hace. Ah, todo, no que... manches, ese es tu monstruo. 0 oh, de 10. Ok, acabo de hacer algo súper maravillosamente ingenioso. Mira nada más cómo va quedando mi qué bonito. Bueno, no es un Wuggy es un A ugi ver, ¿cómo está? Ah, qué pedo. Oh, es ¿qué? un Huggy Pero ¿Qué le está pasando en los ojos? Bro, que se le salen. Es un mecanismo super chido. Amigo, pero está muñaño. No <risa> tiene <risa> dientes. Está como que medio retrasado. A ver, es ¿qué que... hermanos. No, no es el juguigui que todos conocemos. Es el Uy, Uy! Destruyan otro... esta brutalidad. ¡Eh, hey, no, no, no! ¡No, no, no! qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ahora sin es el boogie juguigui no. piernas. ¡Ancien! Ah, sí, ¡Me acabaste de dañar <risa> la construcción! <risa> no, eh, me voy a reparar todo esto de cero Mira, mira lado bueno, ahora sí que se ve gracioso Bueno, ya he reparado el daño que me ha hecho Alexi Le puse el monito a mi Huggy Pero, y... como daño? No. Si eso era divertido, bro qué, qué diver... Exacto ¡Qué divertido! Me acabas de dañar mi construcción Pero bueno, ya la arreglé Ahora lo que me falta es echarle un poquitico de gordura Y hacer mi habitación y ya estaría listo mi Huggy boogie Ok, mientras yo estaba rellenando a mi Huggy haciendo haciéndolo más gordito, se me ocurrió una idea de en dónde hacer mi habitación Voy a hacerlo en la boca ¿What? Aquí puedo poner mi habitación y puedo espiar hacia el horizonte oh. hey, ¿A quién, ¿quién vas pines? a espiar? ¡No! ¡Llamen a la policía! Bueno, cuando ¿Un ustedes... Vayan la, cuando vayan a la ducha, los voy a espiar, papu. ¿What? No, yo por eso es que no tengo ducha. Ok chicos, pues ya he acabado mi construcción y el tiempo se ha acabado. Así que espero que ustedes también hayan uh -huh. acabado las suyas. Claro que sí, un poco justo, un poco justo, pero terminamos. Vale. Lo tengo listo, loco. Uh -huh. Okay, ¿Qué les parece si comenzamos desde Mommy hasta Huggy Wuggy? Comenzamos con la casa de la leche, a ver qué tal está ¡Perfecto! ¡Paz en paz! Era mi humilde a morada verlo, ¡Hola! Qué bonito, qué bonito. Bueno, papus, les voy a explicar cómo he hecho esta increíble mansión de dimensiones épicas. A bueno, ver. de primera tenemos un montón de juguetes, porque claro, Mommy es un juguete, entonces siempre, siempre tiene que recalcar que esta casa es súper divertida. Tenemos okay, globitos, vale. y aquí a está ver. la entrada la ¡Oye! misma. Qué bonito, ¡Muy rosito. Eh, muy color tuyo. Uh, sí, sí, sí, es hombre, elegante, el, rosa, el, el rosa es muy bonito color, la verdad. Bueno, aquí tenemos la cocina, tenemos también la sala de videojuegos Hola. y la sala de entretenimiento. Oh, porque aquí ostras. el que se aburra no puede estar en la casa. Ostras, qué es imposible aburrirse aquí. ¡Guapo! Me, me, me gusta, eh, me gusta. Pero subida, eso ya. no es todo, papu. ¿No? Porque también tenemos una subida al piso de arriba. A ver. Su máquina. Uy, qué miedo. A ver. ¡Hola! Esta es la habitación. ¡Ostras! Esta que también su... tiene un montón de juguetes, como un cohete y un soldadito, la caja de juguetes. Oye, pero. No, está... pero te falta el z Gamer, loco, la PC claro. Gamer, todo. Está muy guapo. ¿eh? Pero, pero es que no, no. O sea, Mami es un juguete de, con el que se puede jugar. Como este soldadito Nada de eso de juegos virtuales Eso es terrible ah, es, es... es un juguete como su corazón Claro, no no. No tiene sentido. <risa> Oye, pero pues me, me gustó mucho, eh Tiene un espacio muy amplio Y, te, y tiene usted una habitación privada Salita para tener Gracias, la visita papu. Y todo, eh tienen que dejar un 10, o si no, no pueden escapar de esta casa Bueno, ya veremos qué van a dejar en los comentarios A ver, ahora vamos por Robito ¡Esa sí es una buena casa, loco! La mejor Ay. casa de la zona ¡Mira, a mira esta entrada. Uh, máquina está bien grandote! Flipas, eh! ¡Está no grandote! No sé yo, eh, no sé yo No okay, tiene mira, pasto ¿Dónde, dónde está La casa está ubicada es... donde el huevo favorito Las patas, loco, las patas ¡Oh! Oye, bro Quita esa sesión con la pata A ver, nos permites pasar Mira, mira, mira, mira, mira. Ay, Oye. Esto, eso, Tiene un espacio muy acogedor La verdad, mira, aquí está la mesita, la lámpara La TV Uy, Apretado y un poquitico apretadito. Y en la mira, mira, TV. Aquí tengo mi super microonda, loco. La, mi super microonda aquí. Y, y mi cocina. No, y loco. Y loco. Esto es como las casas japonesas, las Que son de un metro cuadrado. <risa> sí, sí, sí. Pero la no la es, sí, es claustrofobia Mira, mira, por acá arriba, loco. ¿Sí? Aquí hay más espacio. A ver. Aquí está... Ay, mi baño, ah, loco. No, macho. Sí. Está más grande el baño que la sala principal. Loco, y loco, mirá, mi casa que... no tiene baño Aprovecho y me llevo el baño para mi casa Oye, Oye no, ¿sí? mi baño Oye, y, y yo me llevo el papel, mi que en mi... verdad El papel está muy caro ahora, últimamente Ahí está, Exacto, ¿sí? el papel es que hacía en esos días Tocas pues, no el popó en el césped, no Pues a ver, Rabito, a mí me gustó mucho la construcción eh, Pero el interior No sé, no sé El interior baño. es hermoso, ¿qué dices? Mi baño Ay, tenía, mira, te doy algunas cosas Para que hagas tu baño eh, Eso era mío Toma, un papel Vale, y por último vamos hacia Jugie Boogie. O sea, mi construcción Uy, cacherita. Mira esto. La casa del más feo. Que feo. Ay, ¿Y esto qué es? Pero, pero si es el Huggy Boogie. Bueno, Huggy Boogie. Mira, mira, Ese mira. Es uni, uni. uni, uni. Vale, le, <risa> le muestro. Mira, aquí pues también tengo mi panadería. Aquí puedo vender panes, helados. Tengo aquí mi cachorrito. Uy. Tengo mi propio gimnasio. Lo tengo súper, súper genial Pero todo al aire libre, bro Si llueve se te va a empapar todo La... No, es más, como eso es te Lo pueden robar, loco No, no, no, ¿Qué, no es esto? Hombre, ¿qué es esto? exacto Mira, por ejemplo, ya me estoy robando los pasteles <risa> oye, oye, oye, oye, no. quita, quita, quita, quita Oye, creo que tengo un perro que, que, que, que tiene rabia, ¿eh? Y te puede morder. Pero esto es lo que está afuera. Yo quiero ver cómo se ve. Eh, por pero antes, ¿sí eh, bajen, bajen, Muy En bajen un momento. Ustedes para subir tienen que tocar el timbre. ¿no? Venga. ¿Quién es? A ver, suban. ¡Ábranos! No, no, ¡No! Bien pues, <risa> suban, suban. Las escaleras son un poquitico espiral, pero bueno, está igual. Mire, llegó su paquete de rap y tome. Y son 5,98, ¿vale? No recibo propina. Bueno, señor, pásenle, su Suban, suban, suban Les quiero mostrar a la collita de mi no construcción ¿Qué, qué, Ay espere. no amigo, yo es que me vi una serie de Netflix de que trataba de algo parecido Entonces no sé, cómo que me da miedo Miren no, chicos no, no, no. Ok, les voy a explicar un poquitico mi habitación Mi habitación tiene aquí una camita o una fachera Un baño, tengo mi PC aquí pues para trabajar mientras estoy en el baño Tiene la silla como baño, what the fuck Bueno, a ver, es do doble uso, ¿sabes? Tengo cortinitas, mira que pacheras se abren Aquí para ver la cocina Uy, sí, por un... favor, ventilación, que huele bastante extraño Eh, oye, tengo aquí la TV <risa> Mira, por el momento están pasando Pues noticias Ah, ¿sabes? bueno, no, no está tan mal Y la cocinita Claro. Eh, es es un, el... como un apartamento de soltero Claro, papu, mira Y aquí tengo un espejo que mientras me ducho, puedo mirarme La belleza que tengo al interior Oh, pues, mucha autoestima tienes Para verte al espejo <risa> ¿Qué pedo? Ni la ducha así como si nada Claro, papu no. Y ahí te puedes mirar en el espejito a ver si está todo limpio Me gusta, saldura. me gusta Y pues aquí tengo un mirador Y para bajar más rápido, pues tengo un <risa> trampolín Y ahí piscinita oh, loco. Ahí está oh. loco, mira! Fachero, oh, oye, ¿eh? nada mal, nada mal. Bueno, pues esto queda en votación de los comentarios. Usted la tendrá que votar qué construcción es la más pachera y la más guapa, tanto interior como por fuera. Oye, qué plis es que yo voto que tu construcción debe que ser explotada. No, no, no, no, no. Oye, sí, oye por no, favor, no, acaben no, no, no, con esos respeté... locos. Yo respeté la de ustedes por favor, no me hagan daño. Ese huggy Wuggy da pesadillas. Acaben con él feo. Pero... ¡Sí! No, no, no, no, Alexi, no No te atrevas, el no el te atrevas Enciéndelo, Rabito No No